Bienvenido una vez más al canal de Mujer Cronopio. Hoy empezamos estos consejos de escritura con el grande Julio Cortázar. Antes de comenzar con los consejos de escritura del gran cronopio, este escritor que siempre se debate entre la frontera de lo real y lo fantástico y cuyos cuentos son una maravilla quisiera contarles un poquito de su biografía para que conozcan más a Julio Cortázar pero si no te interesa mucho de quién era este escritor te invito a que busques el índice en la descripción y vayas directamente a su decálogo o sus consejos de escritura esta cronología la estoy sacando de una biografía revisada escrita por Miguel Herráez. Comienza todo en el año 1914. El nacimiento de Julio Cortázar, de Julio Florencio Cortázar, coincide con el inicio de la Gran Guerra es de ascendencia vasca por parte del padre y franco-alemana por parte de la madre y llega a este mundo un día 26 de agosto en Bruselas, en Bélgica, Sí, señores no nace en Argentina allí estaba la familia por motivos laborales del padre durante el periodo bélico la familia también se traslada a Suiza y a España específicamente a Zúrich y a Barcelona entre el 18 y el 20 la familia regresa a Argentina y e se instala en un suburbio periférico de Buenos Aires llamado Banfield Julio vive allí hasta los 17 años muchos de sus cuentos especialmente los que están conectados con sus recuerdos de niño toman como referencia este suburbio, suburbio bonaerense el padre lamentablemente abandona a la familia y ellos quedan en una situación económica muy precaria entre el 32 y el 37, Julio logra titularse como maestro de letras en enseñanza primaria y como maestro de enseñanza secundaria. Ingresa a la Universidad de Buenos Aires, pero por falta de recursos económicos de la familia, deja sus estudios y se incorpora al mundo laboral. Trabaja como docente en escuelas. En 1938, Julio, con el seudónimo Julio Denis, publica en Buenos Aires en la editorial bibliófica su primer libro un conjunto de sonetos cuyo título es presencia entre el 44 y el 48 aún sin título universitario es invitado a trabajar como profesor en la joven universidad nacional de cuyo en mendoza en donde imparte cursos de literatura inglesa y francesa por motivos relacionados con el peronismo renuncia a su cátedra y vuelve a buenos aires en donde comienza a trabajar en la cámara argentina del libro en el 49, publica en la editorial Gulab y Aldavaor de Buenos Aires el libro Los Reyes, que es un poema dramático en torno al mito del minotauro y el laberinto. En el 50, entre el 51 y el 54, viaja a París becado por Francia. Publica ya en la editorial sudamericana Bestiario. Se trata de su primer libro de cuentos de impacto considerable en el mundo literario de habla española. Se casa con Aurora Fernández, empieza a trabajar como traductor para la UNESCO. En el 56 publica en una primera edición mexicana de nueve cuentos final de juego. Una posterior edición en el 60 en Sudamericana doblará el índice. Se traslada a Italia durante un año, allí traduce por encargo del escritor español Francisco Ayala, entonces vinculado a la Universidad de Puerto Rico, la obra de ficción y ensayística de Edgar Allan Poe. En el 59 publica las armas secretas y su obra va ganando adeptos. En el 60 publica los premios, su primera novela. Con anterioridad había escrito dos novelas, si bien una de ellas decide destruirla y la otra, el examen, permanecerá inédita por el momento. En el 62 publica las historias de cronopios y famas, una vuelta de tuerca en el texto de perfil lúdico sarcástico. En el 63 publica Rayuela, la novela sorprenderá por el carácter abierto del discurso y por el grado de complicidad que establece con el lector. Esta novela supone la consolidación definitiva de Cortázar y su poética personalista. Primera visita oficial a la Cuba castrista se da también en este año. En el 66 publica Todos los Fuegos el Fuego, nuevo conjunto de cuentos en los que ahonda sobre la percepción ambivalente de la realidad. Y el año siguiente publica La Vuelta al Día en 80 Mundos, original serie de reflexiones, poemas, citas, cuento, apuntes y referencias entreverados con fotografías y dibujos. En La Maquetación, muy atractiva, participa Julio Silva. En el 62 publica Modelo para armar, una, una novela que parte del capítulo 62 de Rayuela. En el 69 publica Último Round, este libro me encanta. Es el volumen en el que reincide en la fórmula de Almanaque, tan del gusto de Cortázar y Julio Silva, de La Vuelta al Día en 80 Mundos. Entre el 71 y el 72 publica Fameos y Meopas y Prof. Fsa del Observatorio. A los siguientes dos años, 73 y 74, publica el libro de Manuel, cuyos derechos de autor cede a las asociaciones humanitarias de los países del cono sur, que luchan contra los regímenes autoritarios. Esta novela establece un giro considerable en cuanto al compromiso de Julio Cortázar con la realidad latinoamericana. Acepta participar como jurado del tribunal Bertrand Russell y también publica Octaedro, nuevo libro de cuentos. Entre el 75 y el 78, publica Fantomas contra los vampiros multinacionales y participa en Silvalandia, este volumen con Julio Silva. Viaja a Estados Unidos, específicamente a Oklahoma, en donde interviene en lecturas y conferencias acerca de su obra. También publica Alguien que anda por ahí y Territorios. Durante unas conferencias que dicta en Canadá, conoce a Carol Dunlop, 32 años menor que él, con quien inicia una relación amorosa que durará hasta la muerte de ella. En el 79, publica un tal Lucas, apoya explícitamente la revolución sandinista de Nicaragua, entonces amenazada por las presiones que ejerce Estados Unidos sobre el país centroamericano. En el 80, publica Queremos tanto a Glenda, 10 cuentos nuevos. En el 81, tras más de 30 años de residencia en Francia, por razones de comunidad comodidad jurídica, obtiene la nacionalidad gala sin renunciar a la Argentina. Primeros síntomas aparecen de su leucemia. Entre el 82 y el 83 publica Deshoras, ocho cuentos nuevos. También muere Caro Dunlop y publica Los autonautas de la cosmopista, de coautoría con Dunlop. En el 84 escribe para la agencia española F su último artículo, de Diferentes Maneras de Matar, en el que alerta sobre la decisión norteamericana de invadir Nicaragua. El 12 de febrero muere en París. Es enterrado en el cementerio de Montparnasse. En la misma tumba donde yacen los restos de Carol Dunlop, su segunda mujer. Con posterioridad se recuperan de él textos críticos, poemas, cuentos y novelas que empiezan a ver la luz, tales como Salvo el Crepúsculo, Nicaragua tan violentamente dulce, El Examen, Divertimento, Diario de André Fava, Adiós, Robinson y otras piezas breves, Imagen de John Keats, entre otras. Asimismo, aparecen estos papeles inesperados, que son los materiales que el propio Cortázar descartó y que, y que Aurora Bernardes depositó en la Universidad de Princeton, y también un volumen de correspondencia con Eduardo Yorquieres. Esta es la biografía muy resumida de Julio Cortázar y quiero antes aún de decirles estos consejos de escritura leer una carta que encontré eh, de Cortázar dirigida a Borges que no tiene desperdicio A Jorge Luis Borges ¿Habrá usted notado desde algún tiempo atrás la presencia del minotauro circulando otra vez sordamente entre los hombres que escriben sus imágenes? Luego de hallarlo en el TC de Gid Entrevisto apenas, pero hermoso, lo encuentro pleno de admirable inteligencia en el relato que llama usted La Casa de Asterión. He querido entonces hacerle llegar a este minotauro mío, que curiosamente profetiza al morir, murió en enero de este año, lo que hoy ocurre, su retorno incesante y repetido. Acértelo usted como testimonio de cariño hacia Asterión, de nostalgia por su voz tan ceñida, Tan libre de lo innecesario Con afecto Julio Cortázar Les voy a dejar también un link Para que lean el cuento La Casa de Asterión Además Nos dice eh, en una nota eh, El editor de las cartas Que lo que le manda a Borges Es los reyes Que Borges va a hacer publicar En los anales de Buenos Aires En el año 47 Ahora sí el tan esperado decálogo de Cortázar que fue lo prometido. Primero. No existen leyes para escribir un cuento a lo sumo puntos de vista. Segundo. El cuento es una síntesis centrada en lo significativo de una historia. Tercero. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Cuarto. En el cuento no existen personajes ni temas buenos o malos. Existen buenos o malos tratamientos. Quinto. Un buen cuento nace de la significación, intensidad y tensión con que es escrito, del buen manejo de estos tres aspectos. Sexto. El cuento es una forma cerrada, un mundo propio, una esfericidad. Séptimo. El cuento debe tener vida más allá de su creador. Octavo, el narrador de un cuento no debe dejar a los personajes al margen de la narración. Noveno, lo fantástico en el cuento se crea con la alteración momentánea de lo normal, no con el uso excesivo de lo fantástico. Décimo, para escribir buenos cuentos es necesario el oficio del escritor. Cuéntame qué te parecieron estos consejos de Cortázar. Y si te interesa este autor, te voy a dejar dos cosas. Uno, como ya te prometí, el link para que leas el cuento La Casa de Asterión, que es uno de mis preferidos de Borges. Y también te voy a dejar un link para que escuches una sala en Clubhouse en donde comentamos todo este decálogo. Así que te invito a que si quieres ahondar un poco en esta interpretación que le dimos en Clubhouse al decálogo, vayas al link que te dejo en la descripción. Dime también, ¿conocías a Cortázar? ¿No lo conocías? ¿Es un autor nuevo para ti? ¿Te impulsa todo esto que te he contado a leerlo? Ya me lo dirás en los comentarios. Recuerda que si este contenido te gusta, te parece útil o te recuerda a alguien, pues suscríbete al canal, dale like y comparte. Ahora sí, mis cronopios, me despido, yo soy Olga Semoret, mujer cronopio. Gracias por estar aquí.